Hola, soy el apóstol Vincenzo Petrarca y he decidido de hacer una escuela especial para ti. Una escuela para que tú puedas aprender y mejorar todos los dones, los talentos y los ministerios que tienes para que puedas entrar en lo que el destino profético que Dios tienes para tu vida. ¿Qué tiene de especial esta escuela? ¿Qué tiene de especial este curso? Dos cosas. Primera, los argumentos que vamos a tratar. Y segundo, la forma en la que lo vamos a tratar. ¿Por qué los argumentos? Porque vamos a tratar argumentos prácticos que te pueden ayudar a desarrollar tu vida espiritual, te pueden ayudar a desarrollar tu ministerio, tu llamada. Vamos a hablar de cómo escuchar la voz de Dios. Vamos a hablar cómo orar de forma práctica para los enfermos. Vamos a hablar de cómo tener una mejor familia y cómo servir a Dios junto con tu familia. Vamos a hablar de cómo recibir dirección para nuestra vida, para que podamos tomar la, las elecciones correctas, las decisiones correctas para entrar en el destino profético que Dios tiene para nosotros. Vamos a hablar de cómo interceder de forma eficaz. Vamos a hablar de cómo tener una economía funcional. Cómo hacer que tu economía pueda trabajar bien y mejor. Vamos a hablar de cómo tener un mejor carácter, cómo recibir liberación para todas las cosas que te tiene atada hasta ahora y también cómo puede ministrar tú mismo esta liberación a las personas para liberarle de su vida de todo lo que lo tiene atado de forma personal y de forma generacional. Vamos a hablar cómo alinearnos al propósito de Dios para nuestra vida, a través de la identidad y la paternidad. Vamos a hablar de cómo ser líderes mejor, líderes reales y líderes efectivos. Vamos a hablar también de cómo organizar el trabajo ministerial para que pueda ser de forma sistemática y estructurada. Y al final vamos a entender cuál es nuestro llamado ministerial y cómo lo podemos poner en práctica para el reino de Dios todos estos argumentos los vamos a tratar en este curso de mentorado y la segunda cosa importante es la forma en la que lo vamos a tratar esta no es una escuela como la que estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados a esta idea donde tú te sientas y hay una un profesor, hay un maestro que te va a hablar y a explicar la cosa. Bien, aquí lo vamos a hacer de la forma diferente. Aquí lo vamos a hacer de una forma comunitaria. Vamos a entregar cada semana el material para estudiar. Entonces la semana vamos a estudiarlo, vamos a hacer tarea y una vez por semana nos vamos a reunir todos y vamos a hablar, vamos a compartir lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido nuestras ideas, para que todo pueda ser edificado de lo que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, los argumentos que vamos a hacer y la forma en lo que lo vamos a hacer. Y lo más importante, ¿cuánto va a costar todo esto? Nada, nos va, nos va a costar nada. Claro que si uno quiere puede hacer una ofrenda voluntaria, pero la única cosa que estamos pidiendo es un compromiso para estudiar, un compromiso para hacer las tareas, un compromiso para estar en las lecciones. Si no puede estar en una lección, no pasa nada, la vamos a grabar y la puede ver en un segundo tiempo. Lo importante es que vas a hacer tus tareas para esta lección y queremos un compromiso. Personas que de verdad quieren crecer, que de verdad quieren aprender. Entonces, si estás interesado y quieres más informaciones, puedes enviar un mensaje a nuestro grupo, a nuestra página Facebook, a nuestra página Instagram o a través de nuestro sitio web y te vamos a dar toda la información que tú necesitas para que puedas compartir este tiempo maravilloso con nosotros. Esta es una gran oportunidad que Dios te está poniendo adelante. Esta puede ser la oportunidad que va a hacer crecer por siempre tu vida espiritual. Y con esto quiero saludarte y hasta pronto. Dios te bendiga.